Saludos fanáticos hípicos y bienvenidos a nuestro micro informativo por aquí por puntocom Quien tiene el gusto, este servidor Cristiano Vélez Implacable, con la información para este sábado y domingo, con la información líder para el hipódromo La Rinconada. Bueno, mis amigos, una jornada bastante interesante. Nueve competencias el día sábado, diez competencias el día domingo, con el atractivo, por supuesto, del clásico. Eh, Fuerza Armada Bolivariana La novena competencia del día domingo Y de verdad que nosotros estamos listos y prestos Con buena información, con excelente orientación para todos ustedes Por cortesía de nuestro código de mensajería de texto Y mi línea 900 No me canso de decir que por supuesto Tratamos de orientarlos de la mejor manera posible Semana a semana La semana pasada no fue una buena semana en algunas competencias, pero sacamos la carta, sobre todo el día sábado, indicamos varias informaciones claves, como fue esta información del ejemplar um, Joyful Blue, marcando la diferencia, por supuesto, y nos llevamos al acumulado con Lucas Seguin, um, informaciones que recuerdo en este momento, y por supuesto el día domingo también indicamos algunas informaciones, a pesar de que las valias estuvieron bastante complicadas, porque hay que ser honestos, y bueno, la de Leo que fue distanciada en la última competencia, llevamos, eh, prácticamente íbamos perfectos en tres semanas indicándole el acumulado, y lamentablemente nos distanciaron a la de Leo. Pero bueno, así son las cosas, <coughs> nos interesa esta jornada de, del sábado nos interesa la jornada del día domingo Y nosotros como siempre venimos cargados De buena orientación, de buena información Para todos ustedes Por cortesía de nuestra línea 900 Mire, yo les voy a decir algo Esta línea 929-00 este fin de semana va a echar candela Y les voy a explicar por qué Hay varias competencias que me gustan Para este fin de semana Carrera pareja por supuesto Las lógicas yo se las voy a indicar Se las voy a destapar pero las que me gustan realmente y donde vamos a marcar el buen dividendo, donde yo les voy a prestar un servicio a todos ustedes, un servicio que les va a traer frutos y les va a traer ganancias, definitivamente vamos a marcar la diferencia. Quinta competencia del día sábado, una carrera donde manejamos una información súper confirmada y de verdad que pensamos que vamos a marcar la diferencia con esa tremenda información, al igual que en la sexta. Anótela allí. Marquen en su revista un asterisco, C5 a la 29.00 y C6 a la 29.00. Dígame la sexta, esta información es para jugar, para volverse loco, como digo yo coloquialmente. Pero definitivamente aquí en la sexta vamos a marcar la diferencia y usted va a ver, así como se lo dije hace dos semanas con el acumulado, usted va a ver lo que le estamos indicando, la clase de información que le vamos a indicar tanto en quinta como en sexta. La quinta y la sexta, sí señor, informaciones que van a marcar un buen dividendo. Y en la última competencia, donde respeto al gran cotizado, pero allí yo tengo una información de pulso, de calibre, para todos ustedes, de alto calibre. Y bueno, esa información es ejemplar de la última, me van a disculpar, pero esa información de la última van a tener que matarlo, así como lo oye. Así que ya lo sabe. El sábado, la 29.00, no se les olvide, quinta, sexta y la última, C5, C6 y C9 al código 29.00. Bueno, por cortesía, nuestra línea 900 y usted sabe, tempranito... A discarla, a enterarse de todo sin tapar carrera, sino que me van a llamar aquí en la quinta, me van a llamar o en la sexta, me van a llamar o voy a tapar la última. No, no, no, en la información por la línea 900 va a estar completamente activada para beneplácito de, de todos ustedes que son las personas, los usuarios, los que nos llaman semana a semana y se restean con el implacable, se restean con nuestra información. Dos regalos abiertos para mí, lo que considero lo más fijo del día sábado. Mucha atención a la altura de la tercera competencia del programa, por supuesto, la F-16, la número 6. Una yegua que fue, eh, creo que, un, un ejercicio, un reporte que yo manejo impresionante. El kilómetro en 64, rematando en 11,4, 75,2 pasó los 1200 metros y 90 parando en silla extraordinaria. Esta yegua hace 15 días el kilómetro en 64 con 12 78 uno parando bajo las órdenes de Rigo Sarmiento yo creo que de verdad bueno, ayer impresionante su ajuste en la recta de enfrente como una tora de segunda vuelta haciendo muchísima fuerza dejaba 426 fracción con remate de 12, 12-4 para ser exactos, su ajuste de esta lleva a la F-16 definitivamente 1100 metros como viene de ganar 64, espirrante elevadísimo, un lote que definitivamente es bastante escaso de calidad pienso que la F-16 tiene toda a su disposición estoy diciéndole lo más fijo para mí, para este señor Cristiano es el intracadre. esta se sale de la revista, no estamos descubriendo América, pero esta se sale de la revista y debe tener una fácil victoria, esta número 6, la F-16 a la altura de la tercera competencia del programa. Pasamos a la cuarta. Mi otra información. En la cuarta competencia, este número 9, Pistacho Again. Número 9. ¿Por qué Pistacho Again? Pistacho Again es un caballo específicamente para este recorrido, para esta distancia de 1.100 metros. De verdad que él tiene el año pasado para... Refrescarle un poco la memoria, un segundo de Jack el Pirata en 64, punteando él toda la carrera. Y Jack el Pirata ese día dejó 64 con un remate de 17-3 para los últimos 300 metros. Este caballo ha trabajado fenómeno hace 15 días con traqueador. El kilómetro en 64-1, 12-1 de final, 78 parando, 92 2, más arriba. Espectacular este ejemplar. Esta semana, 63-2 para el kilómetro. 24 de final para los últimos 400 metros. 77-1 parando. 93 va parando en silla extraordinario. Y ayer lo ajustaron. 38-4 con 12 en las manos. En dos ruedas. Y este caballo, definitivamente, sin hacerle nada. Yo creo que este ejemplar va a ser el número puesto. Partida y se acabó la carrera. Para mí, para este servidor. Me gusta Fijo. Este caballo Pistacho Gain y es mi segunda línea para todos ustedes. Estas son, bueno, un regalo en las no válidas, la F-16 y Pistacho Gain, nuestra línea en la primera válida del día sábado. Así que pendiente, recuerden a llamar a la línea 900 el código 2900. No manejo más etiquetas sino el carrera a carrera, usted envía C1, C2, C3 y así sucesivamente a nuestra mensajería de texto, la 2900. Les recuerdo nuestras redes sociales, ya ustedes las conocen, la cuenta de Twitter, arroba implacable 5 y 6, arroba implacable 5 y 6, nuestra cuenta de Facebook, página pública, el implacable Cristian Ojeda, usted le da me gusta, y ya nos sigue, dándole me gusta al implacable Cristiano Ojeda, y nuestro PIN, 5335CA1B, 5335CA1B, nuestro Pin, Blackberry, para que nos agregue en el pin. Bueno, dicho esto, mis amigos, vamos con la información para el día domingo. Vamos con la información para el día domingo. Mucha atención. Les recuerdo, bueno, aquí tienen el aviso del Implacable. A la altura de la segunda competencia del día domingo. Ahí tienen el aviso del Implacable. ¿eh? Parte superior. Ahí tienen el aviso del Implacable. Página 64. En la página 7.0 del hachazo. Página 64 de la Gaceta hípica Página 7.0 de la revista... El achazo hípico, una página completa. Y en los clavos que estamos publicando en la se la C, la contraportada, por supuesto, de la, de la revista Los Clavos, que sencillamente está hoy por hoy marcando la diferencia y merece que nosotros estemos allí. Vamos indicando regalos, dos informaciones. Vámonos pues con la información. Y les recuerdo: C5, C6 y C9 el día sábado. Ya lo saben. Escucha la explicación profesional por la 900. Más claro, no canto un gallo, la información del día domingo. Me voy a quedar a la altura de la tercera competencia con el número 8, Víctor Alfonso. Caballo impecable, impresionante de condición física. Un lote que le sale al paso que creo que puede dominar con facilidad. Su, su, su ejercicio al kilómetro de 64-4 con 12-4. Excelente este ejemplar rematando en 24-4 los últimos 400 metros ya eres ganador en esta distancia y tiene tres semanas trabajando clavo, clavo, clavo y creo que por el lote señores esto no debe ser carrera creo que estoy indicándoles, ojo los ejemplares más fijos que considero de la jornada tanto el sábado como el día domingo y creo que este caballo Víctor Alfonso esta carrera no la pega así que vamos a indicar a Víctor Alfonso como nuestra información fija en las competencias no válidas. Y les hago una alusión, no se me vaya a olvidar. Cuarta competencia del día domingo. Observen los debutantes, observen los que vienen de correr. Primera válida del día domingo, pendiente con esa información que le vamos a brindar el día domingo en la primera válida. Se los estoy diciendo. Primera válida del día domingo, un gallo tapado, un verdadero gallo tapado como digo yo La carrera de la semana para mí, la carrera de la semana es la quinta competencia del domingo O sea, cuarta y quinta competencia, primera y segunda válida Ya que el sábado son nueve y el domingo son diez Pendientes con esa información y por supuesto, por supuesto, la última Una yegua que miren, esto es partida y chao en la última partida y chao, en la última competencia. Así que pendiente con esa información. La auténtica línea del día domingo para mí, observando y handicapeando esta carrera, la, la sexta competencia del día domingo. Esta número uno, Queen Crown no tiene mayor oposición en punta. En su última salieron a presionarla contra Mija América y compañía. Pasó parciales de 22-3 y 45-3. Una lleva que sus mejores carreras han sido en este tiro intermedio. Esta número uno, Queen Crown, dos kilogramos menos con respecto a su última que le proporciona Villamil que está ganando muchísima carrera, no está desaprovechando oportunidad alguna. Yo creo que esta número uno, Queen Crown, en este lote, su enemiga es la compañera de Tablo, está contenta. Recuerdo que la última es la indiqueta está contenta, no pudo. Pero esta lleva Queen Crown, paradán, paradán, pasando un parcial más cómodo. La última le pasó 22 y 45-3. Si esta baja en parciales más cómodos Calibra por supuesto la mide bien Villasmil. Esto no va a ser carrera En esta tercera válida Y es mi regalo abierto para todos ustedes El ejemplar Queen Crown En esta tercera válida para el 5 y 6 Esa es la información les Ojo Hago la salvedad Les estoy indicando los ejemplares del día sábado Y del día domingo que considero más fijos De acuerdo a mi óptica Los de buen dividendo ya usted sabe, la 900 ahí tienen esa alternativa y por supuesto la mensajería de texto, enviando C1, C2 a la C9 el sábado hasta la C9 y hasta la C10 el día domingo, mis amigos esto ha sido todo por, por esta semana, la invitación a que estén conectados por supuesto y nos sigan en nuestras diferentes antesalas, trabajamos en las páginas más importantes del país, sobre todo en Hípicos en Línea, donde tenemos el honor mi pana guardi, Hermes y todo, y todo el combo de darme la antesala de 12 a 12 y 30 minutos por aquí, por Hipicos en Línea, donde usted se va a enterar de la información exclusiva de última hora con este servidor Cristiano el Implacable. Esto se acabó. La invitación hasta la próxima semana, cuando nuevamente estaremos con un nuevo microinformativo. ¿Por dónde? Por aquí, por Ipicos en Línea. .com.